La mejor manera de vivir tu sexualidad de forma plena es cuando tienes los elementos necesarios ¿Pero cómo lograrlos? Empecemos por reconocer que la sexualidad, los vínculos afectivos, el amor, el placer y el erotismo son parte de nuestra vida y necesarios para la existencia del ser humano con frecuencia, cuando hablamos de las relaciones sexuales, pensamos solo en aquellas prácticas eróticas que implican el coito. Pero no necesariamente es así. En realidad, existe una gran variedad de opciones que pueden llegar a enriquecer tu vida y tu sexualidad. El reconocimiento de tu cuerpo, experimentar con el erotismo desde prácticas de sexo seguro o sexo protegido son una alternativa para disfrutar solo o en pareja. De igual manera, establecer relaciones sexuales seguras, sensatas, placenteras, protegidas y consensuadas, donde existen límites claros y con responsabilidad afectiva, nos permite vincularnos en mejor manera. No importa si es el amor de tu vida o un encuentro ocasional, tener claro lo que queremos, responsabilizarnos de nuestro cuidado y de nuestro placer, son poderosas herramientas que te permitirán vivir y disfrutar tu sexualidad.